Hola, muy buenas tardes, eh, de nuevo aquí con todos ustedes a través de nuestro canal de YouTube y de Facebook... ...para ofrecer una conferencia en los locales de nuestra Asociación de Estudios Espirituales Grupo Villena. Eh, para nosotros es una honra y una satisfacción que se dignen venir a compartir con nosotros estos conocimientos, estas ideas... ...y eh, agradecemos no solamente a los que están aquí presentes... ...sino a todos los que nos escuchan desde distintas partes del mundo... ...a través de la retransmisión que se está efectuando en directo. Hoy, sin más preámbulos, vamos a dar comienzo... ...a una, una breve exposición, muy interesante... ...porque toca más bien las fibras sensibles... ...de lo que es el corazón de las personas... ...y es el tema que tiene que ver con la pérdida de seres queridos... Eh, normalmente en otras conferencias se abordan aspectos más técnicos ...respecto a los contenidos que se van a desarrollar... ...esta conferencia va a ser un poco diferente... ...se van a abordar aspectos técnicos... ...al respecto de lo que consideramos que es la muerte... ...lo que significa... ...respecto a la psicología... ...sobre cómo enfrentar el duelo... ...cuando perdemos un ser querido... ...respecto a la historia... ...lo que la historia nos dice... ...al respecto de la muerte... ...y luego abordaremos la parte espiritual... ...que es la parte trascendente... ...la parte que a nosotros nos interesa destacar... ...porque realmente es una cuestión verdaderamente liberadora. ¿no? En ese sentido, y sin más preámbulo, como digo, vamos a comenzar haciendo un breve repaso histórico, de forma cronológica, sobre lo que ha representado la vida después de la muerte en la historia. Si cogemos cronológicamente, a pesar de que desde el paleolítico ya los primeros enterramientos, nos demuestra la antropología y la paleontología, de que los primeros enterramientos de los humanos se hacían ya pensando en una vida posterior, se les enterraba en posición fetal, se les enterraba junto a un escuadra funerario para que pudieran llegar a la otra vida, lo cual es un signo y un símbolo efectivo de que aquellos hombres prehistóricos ya pensaban que existía vida más allá a donde iba la persona, pues eh, evidenciando este tema histórico vamos a hacer ...ese recorrido cronológico diciendo que en todas las culturas de la antigüedad... ...el culto a la muerte ha sido un culto primigenio, ha sido un culto primario... ...ha sido precisamente una de las bases de la tradición, de las culturas... ...y de las civilizaciones en todo el mundo, en Oriente y en Occidente. Tenemos que remontarnos al siglo VIII a.C., donde se elabora esta obra, el libro tibetano de los muertos, que en líneas generales de lo que trata es, digámoslo así, que es un instrumento, un manual o un rito de iniciación para ayudar a la gente que está moribunda a dejar el cuerpo. Es decir, la persona que está moribunda, en este libro tibetano de los muertos, se le va leyendo el libro y en el libro se le va explicando las etapas por las que va pasando. Entonces la persona se va identificando, los estados que le están ocurriendo en ese momento, cuando está dejando el cuerpo físico, cuando está muriendo, se va identificando con el relato que le están contando y lo va preparando para el momento del tránsito, para el momento de la separación del alma y el cuerpo. Pero no solamente respecto a la persona moribunda, el libro tibetano de los muertos al mismo tiempo está explicando como ese manual maravilloso y extraordinario para producir un tránsito agradable, un tránsito sin ningún tipo de trauma, está ayudando a los familiares que están escuchando ese rito, porque les está explicando la manera en la que deben de enfrentar y afrontar el momento de su ser querido que está dejando la vida una manera en cuanto a que los pensamientos deben de estar calmados, las emociones deben de estar tranquilas, no deben de apegarse de una manera excesiva al recuerdo, comprendiendo que la muerte es algo natural, y evidentemente es un libro que además de servir como terapia para las personas que están falleciendo y los familiares enfrentar cómo deben de ayudar, con su actitud, sus pensamientos y sus sentimientos, pues al mismo tiempo explica las distintas fases por las que el alma humana pasa desde el momento en que deja el cuerpo físico hasta que ya pasa a ingresar en ese otro mundo, en esa otra dimensión o mundo espiritual. Esos en líneas generales es un resumen de lo que habla el libro de los muertes. Posteriormente, cuatro siglos después, tenemos nos encontramos con la maravillosa filosofía griega de Sócrates y Platón, donde... Eh, hoy en día escuchas a algunos filósofos decir que toda la historia de la filosofía no son más que notas al margen de la filosofía de Platón. Y efectivamente es así. Eh, Platón aprendió de su maestro Sócrates y la mejor explicación sobre la inmortalidad del alma que podremos encontrar en todos los anales de la antigüedad la encontramos en el Fedón de Platón, donde Sócrates habla a sus discípulos y mantiene un diálogo con Critias, uno de ellos, acerca de cómo se produce el momento de la muerte y cómo es posible que el alma sea inmortal. Allí se desarrollan argumentos filosóficos, argumentos teóricos y argumentos que todavía hoy son irrebatibles por la lógica y el conocimiento, y han pasado casi 2.500 años. Por eso digo que en el aspecto de la inmortalidad de Sócrates, si queremos saber respecto a ello, empecemos por ahí y comprendamos de que desde la antigüedad el concepto de, eh, de la pérdida, que no es tal, el concepto de la separación de un ser querido, ha tenido siempre una priori prioritaria atención por parte de todo el mundo, por parte de los filósofos, de los religiosos, de los científicos, absolutamente de todo. Platón, como discípulo aventajado del maestro, pues fue precisamente, eh, digámoslo así, como he dicho anteriormente, el padre de la filosofía griega. Posteriormente, él se le distingue de Aristóteles, que fue su discípulo, en el hecho de que Aristóteles presentaba una filosofía más realista, más de acuerdo con las cuestiones terrenales, y Platón era más idealista. La, el mito de la caverna de Platón es conocido en todo el mundo, ...cuando precisamente nos habla de ese otro mundo espiritual... ...el mundo de las ideas... ...y que aquellos que están en la caverna... ...y están, tienen detrás de ellos la luz que proviene del mundo de las ideas... ...ven reflejados en el frente de la caverna sus propias sombras... ...lo que ven no es la realidad... ...lo que ven son las sombras, el mundo material... ...el mundo espiritual es el que está detrás... ...es el mundo eterno, el mundo de las ideas... ...la cuarta dimensión, a donde vamos cuando dejamos el cuerpo... Estableciendo un paralelismo con la física cuántica de hoy en día, podemos decir que el mundo de las ideas de Platón, esa otra dimensión de la que habla, no es ni más ni menos que el reino de la potencia de Werner Heisenberg. Werner Heisenberg es un premio Nobel de física en el que hablaba y habla, ya falleció, en el que hablaba de que existe a nivel cuántico, a nivel energético, un reino energético del cual surge la materia. Posteriormente llega otro físico importantísimo como Eugene Pinkner, también premio Nobel, y nos habla de que la realidad material que nosotros conocemos depende de la realidad energética que está subyacente, es decir, de los campos energéticos y cuánticos que están detrás de todo ello. Luego llega otro gran físico llamado David Bohm, nominado para premio Nobel y habla de lo mismo, él habla del orden implicado, la realidad que nosotros vemos, lo físico depende de lo psíquico, es justo al revés de como nosotros lo entendemos, la energía, la espiritualidad es la que da origen a la materia, es la que da origen a la vida, esto es un pequeño, es un pequeño esbozo, de la cantidad de similitudes y paralelismos que existen entre lo que son las ideas filosóficas profundas de, de Platón y lo que hoy en día está demostrando la ciencia. Posteriormente, la, la obra de Kardec, la filosofía espírita de Kardec, es un tratado maravilloso, con base científica, que hoy no nos toca eh, profundizar en él, pero es importante que sepamos que también en esa obra de Kardec, el libro de los espíritus, de la, del número 30 al número 35 de las cuestiones de ese libro, se ofrece todo un tratado de física cuántica respaldado por la ciencia moderna. ¿Cómo es posible que hace 150 años eh, aquellos espíritus que contactaron con Kardec, aquellos médium que daban esa serie de indicaciones y de instrucciones para toda la humanidad, supieran de esos avances de la ciencia que posteriormente, siglo y medio después, se iban a producir. Es un inciso. No quiero detenerme en esto porque tenemos mucho tema por hablar. Platón habla de esa cuarta dimensión, del mundo espiritual, de que el espíritu se separa del cuerpo, de que nuestro cuerpo eh, se desintegra y de que el alma es eterna, y vuelve a la vida posteriormente reencarnando en otros cuerpos. Posteriormente, en la Biblia y San Pablo existen también aspectos respecto a la muerte, respecto a la resurrección, es curioso. En el Antiguo Testamento solamente hay dos referencias, una de Daniel y otra de Isaías, en las que hablan de que cuando la persona muere resucitará y tal y tal. En el, sin embargo, en el, Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento, que es el Evangelio de Jesús, ahí son innumerables, innumerables, las referencias respecto a la muerte y respecto a la vida después de la muerte. El propio Jesús lo menciona constantemente. San Pablo habla precisamente en Corintios de que cuando el cuerpo muere, el cuerpo es corruptible, se deteriora, pero que volvemos, resucitamos en un cuerpo nuevo, en un cuerpo espiritual, en un cuerpo energético, en un cuerpo incorruptible, que no es ni más ni menos que el perispíritu, que luego Alan Kardec en el siglo XIX, detalló y explicó en todas sus características, tanto las físicas, psicológicas, semimateriales, espirituales, energéticas, etc. Como digo, Pablo de Tarso habla perfectamente de ese cuerpo incorruptible, de que seguimos viviendo y que eh, no tenía sentido la fe cristiana sin la resurrección de Cristo. Para él, todo el conglomerado, de la fe de Cristo se basa en la resurrección, en superar a la muerte, en lo denomina el vencedor de la muerte. Y ahí es donde se basa toda la teología cristiana. Todo lo demás es accesorio para poder demostrar eso. Swedenborg, que también nos habló de la muerte, fue un científico, un filósofo, un teólogo, que en el siglo XVIII tuvo... ...determinados tipos de visiones, tuvo clarividencias... ...tuvo muchas percepciones extrasensoriales... ...tuvo muchos tipos de mediunidad... ...y tuvo incluso una experiencia de casi muerte... Es decir, esto tan famoso, que ahora se habla de las ECM, las experiencias cercanas a la muerte, Swedenborg, en el siglo XVIII, ya tuvo una. Y estuvo explicando, y explica en sus libros y en sus obras, cómo se produce el tránsito, cómo sale del cuerpo, el famoso túnel, cómo ve allí a los espíritus que vienen a recibirlo, cómo siente una sensación de paz y de tranquilidad extraordinaria, cómo le dicen, no, tienes que volver porque no es tu momento, tienes que regresar a la Tierra, tienes que tal, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que luego explicó el doctor Raymond Moody, Swedenborg, en el siglo XVIII, ya lo estaba explicando con claridad. Sin duda, la mayor claridad, la mayor racionalidad y la mayor explicación respecto a la muerte y a lo que existe antes y después de la muerte, la tenemos en la doctrina espírita, concretamente porque, para aquellos que no lo sepan, el espiritismo es una ciencia de observación y una doctrina filosófica con consecuencias morales. Esta ciencia de observación se basa en los hechos demostrables y demostrados en laboratorio del contacto con el mundo espiritual. Y al mismo tiempo tiene una filosofía que nos explica el sentido y el porqué de la inmortalidad del alma, a dónde vamos, de dónde venimos, cuáles son los procesos que sigue el alma humana cuando desencarna, cuando deja el cuerpo físico, cuál es nuestro destino, cuál es nuestro origen, toda una filosofía, todo un compendio extraordinario... Sin duda, relatado y dictado por entidades de alto nivel de espiritualidad superior que dieron esos mensajes en el siglo XIX y que todavía hoy, como digo, son de plena vigencia científica, filosófica y espiritual. Por último, por... Avanzar un poquito más, aquí tenemos las ECM de las que hemos hablado, de la cual el gran especialista, el doctor Raymond Moody, publicó un bestseller en los años 60 titulado Vida después de la vida. Él ahí explicaba toda una serie de personas que habían tenido experiencias cercanas a la muerte, qué es lo que les había ocurrido, lo del famoso túnel, cómo, por ejemplo, se veían en la sala de quirófano fuera de las mismas y veían allí cómo estaban manipulando sus sus cuerpos, podían incluso, las personas que eran cojas o eran ciegas, allí tenían vista, podían, tenían sus órganos completos, se sentían completos, no se sentían disminuidos, con lo cual Moody presenta innumerables testimonios acerca de que el, cuerpo, de que el espíritu sale del cuerpo en determinados momentos y es una entidad integral que tiene conciencia separada del cuerpo. Hay aquí una palabra que se llama tanatología, que deriva del griego tanatos, muerte, y que eh, lo que viene a decir es la ciencia de la muerte. Es decir, la máxima representante de esta ciencia de tanatología fue la doctora psiquiatra norteamericana Elizabeth Kluber-Ross. Elizabeth Clube ross fue una pionera dentro de este campo porque miles y miles y miles de personas moribundas estuvo tratándolas y tuvo con ellas todas las experiencias cercanas a la muerte de, esos, de, esos, de esas personas y pudo relatarlas y constatarlas en sus obras, en obras que escribió. Ahora a continuación veremos precisamente cuál es la opinión de Club ross directamente. Es muy importante que sepamos que eh, la muerte en la historia, como digo, es algo muy importante, y que Moody, por ejemplo, que es el mayor y más considerado eh, especialista en el tema de la experiencia cercana a la muerte, en su libro, como he dicho, Vida después de la vida, dice, lo que aprendemos sobre la muerte tiene profundas implicaciones en lo que hacemos en nuestras vidas, por eso no podemos comprender esta vida hasta que no sepamos qué es lo que hay más allá de la misma. Esto es curioso, ¿no? Porque ¿cómo es posible que necesitemos saber, necesitemos saber qué ocurre en la muerte para saber cómo tenemos que vivir la vida? No es una frase nueva. Luego veremos que un gran filósofo romano del siglo I, llamado Séneca, decía precisamente lo mismo. Enseñar a vivir es enseñar a morir. Y explicaremos el motivo del por qué. Bueno, Vamos a ver ahora cómo la sociedad occidental, la sociedad que nosotros, en la que nosotros vivimos, atiende a la muerte. La gente cree, las personas normalmente creemos que la muerte es lo contrario a la vida, y no es cierto. La muerte es lo opuesto al nacimiento, pero la vida es una. Antes del nacimiento, durante la vida y después de la muerte. La muerte es, perdón, la vida es una antes del nacimiento y después de la muerte, y durante el cuerpo físico, cuando estamos aquí en el trayecto de la Tierra. Entonces, nacer y morir son parte de un proceso, que es un proceso, digámoslo así, fatalista, porque no podemos evitarlo, no podemos evitar nacer y no podemos evitar morir. Son los dos únicos fatalismos a los que estamos condenados, de momento, porque tenemos libre albedrío para evolucionar y progresar. Pero estas dos cosas nadie las puede evitar, absolutamente nadie. Entonces, ¿qué es la muerte? Pues un fatalismo biológico, no sabemos nunca cuándo va a llegar, es incierta... Y se trata de un cambio de dimensión. Pasamos de una dimensión física a una dimensión espiritual, energética, etcétera, etcétera, como queramos llamarle. Dejamos este cuerpo físico y nuestro perispíritu, que es el cuerpo intermedio entre el cuerpo físico y el espíritu, se separa poco a poco, se va desligando del cuerpo físico y se libera hasta que llega al plano espiritual que le corresponde, ni más ni menos, por sus propios méritos y por sus propias características. Eh, la muerte en Occidente eh, ha sido vista siempre como un tabú, en, en Oriente han tenido otros conceptos diferentes, pero en Occidente ha sido vista como un tabú, se le tiene pánico a la muerte porque no se sabe qué es lo que ocurre, nadie se preocupa de investigar, se han creado mitos a raíz de la muerte, ¿quién no, no ve en las distintas sociedades cómo el hombre intenta escapar del concepto de la muerte realizando cosas en los funerales que son ilógicas? Por ejemplo, en Estados Unidos, cuando una persona muere, organizan un banquete. En otros sitios, otro tipo, de, otro tipo de, de cuestiones. Es decir, tenemos a la muerte como algo que no nos va a ocurrir nunca, creemos que eso le ocurre a los demás, y entonces caemos en esto que hay aquí, en el autoengaño. Pensamos que nunca nos va a llegar a nosotros, y nos va a llegar a todos, absolutamente a todos. Entonces, este tabú de la muerte en Occidente ocurre, y el temor a la muerte viene por distintas características. Una de ellas, pues incluso la cultura, la creencia, la religión, en la que nos han educado, porque nos han dicho que cuando morimos, si hemos actuado mal, iremos al infierno, sufriremos una serie de penas eternas, que ya sabemos que no existe, que eso es irreal, eso es un mito. Otra, por ejemplo, el miedo a enfrentar nuestra propia conciencia cuando no hemos actuado correctamente... Entonces, cuando va llegando el momento de la muerte, siempre nos entra la duda, la incertidumbre de saber qué va a ocurrir con aquello que yo hice de mal, qué va a pasar conmigo si realmente aquellos que dicen que existe un más allá tienen razón. Y luego, por último, aquellos que son materialistas y que no creen en nada, pues tienen miedo a la propia extinción y a la nada. ¿Qué va a ocurrir conmigo? Voy a desaparecer, nadie se acordará de mí, yo qué soy... El miedo y el temor a la muerte justifica muchísimas cosas. Clube Ross, como he dicho, la psiquiatra norteamericana, decía que la experiencia de morir es idéntica a la del nacimiento. Es nacer a una forma diferente de existencia. Viviendo bien cada día de nuestra vida, no hay nada que temer, absolutamente nada. No hay que temer a la muerte. Y el miedo, es muy curioso esta última frase, el miedo que tenemos es fruto del materialismo en el que vivimos. ¿Por qué fruto del materialismo? Porque hay una cosa... ...que nosotros en la, en la sociedad hacemos con mucha frecuencia... ...nosotros nos identificamos mucho con nuestro cuerpo... ...nos identificamos con las cosas de la materia... ...con las circunstancias que nos rodean día a día, cotidianamente... ...ese apego que nosotros tenemos por las cosas materiales... ...es un obstáculo grande a la hora de marcharnos al otro lado... ...nos volvemos tan materializados que nuestros pensamientos... ...nuestros sentimientos, nuestras emociones... ...nuestras maneras de actuar, nuestras maneras de ser... ...solamente viven, vibran y sienten... ...en esa faja vibratoria del materialismo... ...claro, cuando tú estás apegado a algo... ...que es efímero, que desaparece de la noche a la mañana... ...que un día lo tienes, al día siguiente lo pierdes... ...la angustia por perderlo es terrible... ...y el apego, precisamente como también decía Buda... ...el apego es uno de los grandes males... ...que permiten que se libere el alma humana... ...en ese sentido... El materialismo embrutecedor que vivimos en la sociedad actual no es ni más ni menos que un hándicap terrible para poder entrar en el otro plano de la vida de forma equilibrada, serena y consciente. Kluber-Ross, que es esa señora que tenemos ahí, decía así que la muerte para ella era un amanecer, el amanecer de una nueva vida en un plano de conciencia diferente, en otra dimensión. Ella, eh... Vamos a ver ahora un pequeño vídeo de lo que ella opinaba sobre lo que ocurre después de la muerte y a continuación analizaremos las partes psicológicas respecto a cómo debemos de enfrentar la muerte de nuestros seres queridos respecto al duelo. En ello era, ella era una auténtica maestra y realmente dejó muchos conocimientos para la posteridad que vamos a ver a continuación. Bueno, como hemos visto ahí, ella da su explicación, precisamente, que es muy coincidente, en base a todas las experiencias de más de 20.000 casos que ella trató directamente con personas cercanas a la muerte. Ella nos dejó el legado que vamos a ver a continuación, cómo enfrentar la muerte de los seres queridos. Ella determinó cuáles son las cinco fases del duelo por las que pasamos las personas, la mayoría de las personas, que, sobre todo las que no tienen conocimientos espirituales, respecto a cómo enfrentar cuando una persona querida nuestra está falleciendo, está muriendo. Y entonces ella habla de que la primera fase es la de la negación. Surge en nosotros un sentimiento de negación ante el hecho de que un ser querido está muriendo, se está marchando y que pronto vamos a dejar de verle. ¿Eh? Eh, lo considera lo considera incluso negamos incluso que la persona pueda tener ese, ese cáncer terminal o esa o esa enfermedad que le va a llevar por delante la vida etcétera etcétera la segunda de las fases del duelo una vez se pasa de la negación es la ira cuando ya se sabe que la circunstancia es irreversible, la persona muchas veces entra en un sentimiento de ira, se revela ante las circunstancias, echa las culpas a todo el mundo, a Dios, a la vida, a la mala suerte, al azar, a todo, menos a comprender de que la muerte es una cuestión inevitable, es una fatalidad biológica, como hemos hablado anteriormente, e incluso se transfieren las culpas a los demás. La tercera fase del duelo es la negociación. Cuando ya vemos que no conseguimos nada irritándonos y enfrentándonos con todo, las personas que tienen fe, pues acuden a su fe, a su sacerdote, a sus templos, a entablar una negociación con Dios, con el santo, con aquellos en los que tienen fe. ...y le ofrecen una negociación... ...le dicen, bueno, yo voy a cambiar... ...voy a hacer esto, voy a hacer lo otro... ...si salvas de la muerte a mi padre... ...que está falleciendo... ...o a mi madre o a mi hijo... ...que está en esta situación terminal... ...te prometo esto, te prometo lo otro... ...etcétera, etcétera... ...se cree que debe de haber un milagro... ...para que eso se produzca... ...y la, la cuarta fase es la depresión... ...cuando ya la persona se da cuenta... ...de que no consigue nada... ...y está sufriendo enormemente... ...porque ese ser al que tanto ama... ...se está marchando... ...pues cae en la tristeza, en el desánimo... ...y mientras no se convierta en patológico... ...mientras no se convierta en una melancolía patológica... ...que lo hagan encerrarse a en sí mismo... ...y pueda ocasionarle enfermedades... ...a corto y medio plazo... ...pues la cosa no va del todo mal... ...pero muchas veces las personas... ...a raíz de perder a seres queridos... ...entran en fases agudas de depresión... ...que le llevan a estados patológicos realmente terribles... ...incluso hasta el suicidio... ¿eh? La última fase del duelo es la aceptación. Cuando ya la persona ha pasado por la mayoría de estas fases, o algunos pasan por todas, o otros por algunas, pues aceptan, despiertan la realidad, aceptan la situación, saben que no tienen más remedio que aceptar que la persona se marcha, porque ha llegado su momento, y eh, eso le da, hasta cierto punto, algunas fuerzas para poder sobrellevar la circunstancia. Morir es mudarse de una casa a otra más bella, decía Kluber-Ross, y así es. Ahora vamos a ver desde nuestro punto de vista lo que estábamos hablando anteriormente. ¿Por qué es importante recibir educación para la muerte? Esto no nos lo dan en los colegios, nadie nos educa para la muerte. El educarnos para la muerte no es nada tétrico, es todo lo contrario, es aceptar la realidad de la vida... Puesto que la muerte forma parte de la vida, como hemos dicho antes, no es contraria a la vida, es un proceso que forma parte de la vida. Séneca decía, enseñar a vivir es enseñar a morir. Si tú quieres vivir bien, una vida plena, una vida consciente, tienes que saber lo que te espera el día de mañana y prepararte consecuentemente para cuando llegue ese momento, porque nadie sabe cuándo va a llegar ese momento. Entonces, vivir en armonía es muy importante. Dentro del campo para educarse para la muerte, adquiriendo experiencias y sabidurías en la vida, aprovechando cada momento, evitar ideas perturbadoras que nos lleven al desequilibrio mental. Tener presente siempre que somos finitos, que el cuerpo es breve, la estancia en el cuerpo y que el alma es eterna. Estamos aquí de paso para unos pocos años vivir una serie de experiencias, rescatar deudas del pasado, experimentar progreso, enfrentar pruebas y crecer espiritual e intelectualmente, moralmente, y luego seguir caminando nuestra etapa eterna evolutiva, porque somos espíritu eterno en evolución. Cultivar siempre el deseo de vivir, eso es educar para la muerte, cultivar el deseo de vivir. Porque cuando una persona vive plenamente, no vive ni pensando en el pasado, ni angustiándose por el futuro. Uno de los grandes eh, descubrimientos de la psicología positiva hoy es precisamente el descubrir eso, que aquellas personas que viven traumatizadas o condicionadas por emociones del pasado, o circunstancias del pasado, o angustiadas por qué vendrá, qué pasará, qué me va a ocurrir del futuro, no viven, no viven, están autoflagelándose, están perjudicándose a sí mismas, hay que vivir el presente y hay que vivirlo con alegría, con armonía, disfrutar cada momento de la vida, porque el presente es lo que tenemos y lo que nosotros podemos modificar, actuar, el presente, el pasado ya pasó, el futuro está por llegar, las condiciones del presente las determinamos nosotros, con nuestro libre albedrío, con la forma de actuar, con la forma de sentir, con la forma de pensar, con la forma de relacionarnos con nuestro prójimo, etcétera, etcétera, etcétera. Cultivar el deseo de vivir es muy importante porque cuando llega la vejez, como hemos vivido tanto y hemos experimentado tanto, nos enfocamos adecuadamente con los sentimientos precisos. ...para enfrentar el tránsito... ...porque hemos exprimido la vida... ...la hemos aprovechado... ...la hemos disfrutado... ...la hemos sufrido también... ...porque la vida también hay sufrimiento... ...pero eso lo único que nos ha hecho es... ...crecer en todos los sentidos... ...por eso... ...educar para la muerte es... ...vivir intensamente... ...y cuando llega ese momento... ...nos coge preparados... ...la educación para la muerte nos permite comprender que existen recursos morales para comprender cómo va a ser y qué nos espera. Cuando nosotros estudiamos la filosofía de Kardec precisamente estamos estudiando eso, comprender cómo va a ser ¿Y qué nos espera? La manera en que tenemos que enfrentar la muerte... ...es la manera en cómo tenemos que vivir la vida día a día. Porque nosotros actuamos correctamente, actuamos en el bien. Somos consecuentes con nuestros principios. Somos consecuentes con una moral, con una conciencia recta. Con una conducta adecuada y con una cuestión digna y honrada en la vida. Nunca tendremos problemas, ni en la vida ni en la muerte. El obstáculo muchas veces que nos encontramos... ¿eh? para poder educar respecto a la muerte, es el apego hacia los seres queridos. Antes hemos hablado del apego a las cosas materiales, ahora estamos hablando del apego a los seres queridos. Como tenemos la mentalidad de que somos un cuerpo físico, nos creemos que somos un cuerpo físico con un alma, y es justo al revés. Somos un alma que utiliza un cuerpo físico para evolucionar. Y hasta que no entendamos este concepto, realmente tenemos, el, tenemos la cuestión equivocada. Nos consideramos precisamente en ese apego a nuestros seres queridos, como que el amor, el afecto, ya no vamos a gozar de él porque nos vemos separados de ellos porque ya no los vemos, y precisamente de lo que nos habla la filosofía de Cárdenas es justo lo contrario, de que precisamente el afecto y el amor es lo que une a las almas, tanto en cuerpo físico como en estado espiritual, y no existe aquí ningún tipo de traba, ningún tipo de espacio ni de tiempo, ¿por qué?, ...pues porque el vehículo del alma humana, el vehículo del espíritu humano... ...es el pensamiento, y el pensamiento es mayor de la velocidad de la luz... ...300.000 kilómetros por segundo. En ese sentido, cualquier pensamiento hacia un ser querido... ...que está en el otro lado de la vida, le llega adecuadamente... ...y cualquier pensamiento de ellos nos llega a nosotros también adecuadamente. Es pues necesario conocer las leyes espirituales... ...que rigen el proceso de la vida y de la muerte... Y conocer que el apego material hacia unas personas muchas veces depende más de nuestro egoísmo personal, de nuestra sensación o sentimiento de pertenencia, de posesión hacia el ser querido, que eso en realidad es un egoísmo encubierto. En realidad no queremos que la persona se marche porque la persona me hace compañía, la persona me cuida o la persona me, me, me, me ayuda o la persona... etcétera, etcétera. Muchas veces nuestro egoísmo es el que habla por nosotros cuando... ...ocurren este tipo de cosas. Si tuviéramos ese concepto de que somos... ...almas eternas... ...que nos vamos a reencontrar en el plano espiritual... ...y que allí vamos a tener... ...una gran satisfacción, como decía el maestro Sócrates... ...en esta frase que vamos a ver aquí... ...pues... ...realmente nuestro concepto... ...de la vida y de la muerte cambiaría. ¡Qué felicidad encontrar allí... ...a los que hemos conocido! Bueno... ¿Qué ocurre al morir? Hace tres semanas estuvimos aquí escuchando una conferencia del compañero José Manuel donde nos explicaba precisamente el momento del tránsito, las distintas etapas y las distintas circunstancias. Yo aquí no voy a entrar, sí, sí lo único que quiero destacar es que eh, esta segunda frase de aquí, morimos como vivimos. La persona que vive siendo honesta, siendo coherente teniendo sus principios, teniendo su ética y su moral, procurando no hacer daño a nadie, procurando ser honrada, con la conciencia limpia, con una conducta recta, esa persona no tiene ningún problema a la hora de la muerte. No importa la creencia que tenga, no importa la filosofía que mantenga, no importa si es ateo, agnóstico, no importa. Lo importante es la conducta moral del individuo. Si esa conducta moral del individuo es adecuada y conforme a las leyes de Dios, a las leyes espirituales, el individuo no tiene ningún problema. Y se muere como se vive. El tránsito no produce dolor, por mucho que pueda parecer. Hay quien tiene dolor. ¿Qué dolor me ocurrirá cuando muera? No, no. Hay muchos dolores en el cuerpo físico durante la vida muy superiores ...a cualquier dolor que se pueda experimentar... ...en el trance de la muerte... ...normalmente, para las personas normales... ...las personas que van bien por la vida... ...el tránsito es apenas imperceptible... ...se va desligando el periespíritu... ...del cuerpo físico a través de los distintos cuerpos... ...que existen... ...y es un... Eh, esa, ...esa, digámoslo así... Eh, ...separación se va haciendo paulatina... ...poco a poco cuando es una muerte natural... ...cuando es una muerte violenta... ...ocurren otra serie de cosas... ...pero también... Eh, el momento importante ya no es el momento de la muerte, sino cómo se llega al otro lado, de qué manera nosotros salimos a ese otra cuarta dimensión, y ahí importa mucho el nivel moral, el nivel evolutivo que tenemos, porque en función de nuestra eh, evolución y nuestra moralidad, nuestra energía es más sutil, o es más grosera, y llegamos a planos más elevados o más bajos. ...el conocimiento espiritual, desde luego, nos ayuda muchísimo... ...y el volver a la Tierra mediante la reencarnación es precisamente... Para, eh, ...para poder seguir evolucionando y seguir progresando. La muerte física debe ser encarada como un fenómeno normal... ...en el proceso de la existencia, porque la muerte orgánica... ...es necesaria, ¿para qué? Para las transformaciones. Vivimos en un mundo de plenas transformaciones. El mundo no está quieto, el mundo no es estático, el mundo es dinámico. Nosotros cambiamos nuestro cuerpo por mucho que nos parezca, constantemente, casi en el segundo, en, en milésimas de segundo nuestras células están generando nuevas, eh, nuevas energías, nuevas circunstancias que modifican, no solamente nuestro aparato celular, nuestros glóbulos rojos mueren y nacen, nuestras células, nuestras neuronas mueren y nacen, nuestro cuerpo se regenera, cambia constantemente, todo es transformación. El organismo humano es todo transformación, la vida es toda transformación, es cambio, no puede ser de otra manera, porque la evolución es la ley que marca la vida. La muerte puede ser también una liberación, porque considerando espiritualmente que el cuerpo puede ser una cárcel que nos mantiene, que mantiene secuestrado la auténtica potencialidad del alma, del espíritu, donde la conciencia se expande y donde somos... ...conocedores de nuestras auténticas capacidades en el plano espiritual... ...cuando reencarnamos en un cuerpo físico... ...lógicamente perdemos la conciencia de lo que fuimos... ...temporalmente, aunque los recuerdos se encuentran... ...en nuestra memoria este cerebral, en nuestro inconsciente... ...y cuando hace falta los afloran y nos, y nos ayudan... ...pero el cuerpo siempre va a ser una cárcel para el espíritu... ...porque se encuentra aprisionado... ...no puede expandir todo aquello que lleva dentro... ...todo aquello que es, ahora eso sí... ...le sirve para desarrollar las cualidades del alma... ...es importante para poder liberarnos... Después de la muerte, concienciarse de que la muerte forma parte de la vida. No tener miedo a la muerte. La muerte, no hay que tenerle miedo, es un cambio de estado. Es un cambio de morada. Es como dice Clube Ross, un nuevo amanecer, un nuevo sitio a donde vamos. Es preciso hablar de la muerte sin complejos, eliminando los prejuicios y la ignorancia que existe al respecto en nuestra sociedad occidental. Porque hay mucha gente que no se atreve a hablar de eso. «No, no, no, yo no quiero que me digan nada, no, no, yo rehúso hablar de ese tema» como si rehusando hablar del tema pudieran evitarlo. ¿eh? Nos estamos autoengañando a nosotros mismos. Morir de manera digna y natural nos prepara para un tránsito sin traumatismos. Hoy en día se habla mucho de la muerte natural, de la eutanasia, de las distintas tanasias, de la distanasia, ortotanasia, mistanasia, etc. Pero lo importante es saber que la muerte natural es la muerte digna. Y que cuando llega ese momento, cuando llega el momento de pasar del estado ...físico, el estado espiritual... ...lógicamente es un momento... ...que está previsto de antemano... En ...algunas veces ocurren accidentes... ...lógicamente, es lógico que pueda ocurrir... ...pero ese, ese momento... Eh, ...digno, natural... ...sereno y tranquilo... ...debe realizarse... ...con plena conciencia de lo que somos... ...de lo que hacemos aquí en la Tierra... ...y de hacia dónde vamos... ...porque si se hace de esa manera... ...si nos vamos desmaterializando... ...si vamos rompiendo amarras con todo aquello material que nos esclaviza y nos vamos preparando durante tiempo para, con esa educación para la muerte, para el momento que vaya a llegar, pues lógicamente enfrentaremos ese momento con tranquilidad, con serenidad y con calma y no nos veremos perturbados nada más que muy poco tiempo, muy pocas horas. Eh, Jesús, en una ocasión, fue requerido por Marta de Betania porque su, su hermano Lázaro acababa de fallecer, y Jesús tardó dos días en llegar allí. Cuando llegó, Marta le sale al encuentro y le dice, maestro, rabí, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera fallecido. Y Jesús le contesta, tu hermano no ha muerto, está durmiendo, y a continuación le dice esto, yo represento la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque muera, vivirá y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Esto que puede parecer simplemente una frase del Maestro Jesús, tiene mucha mayor trascendencia de lo que nos podamos imaginar, porque Él es el modelo de la resurrección y de la vida, porque Él demostró después de la muerte que resucitó en esplendor, resucitó su cuerpo periespiritual, resucitó su espíritu, la materia se desintegró y él demostró que somos inmortales, Es la gran victoria de Jesús, la victoria sobre la muerte. Entonces él representa eso, él vino a traer ese mensaje, vino a traer el mensaje del amor, el mensaje del perdón, el mensaje de la reconciliación, del amar a nuestros enemigos, de devolver bien por mal, pero sobre todo vino a traer el mensaje de la inmortalidad del alma. Y qué mejor... ...que poniendo en riesgo su propia vida... ...y sacrificando su vida para demostrar... ...de que el espíritu sigue vivo después de la muerte. Se apareció durante 40 días... ...durante 40 días estuvo apareciendo a sus discípulos... ...después de la muerte... ...y a aquellos que no eran sus discípulos... ...a muchísima gente que iba por los caminos... ...se, se aparecía con su cuerpo perispiritual... ...y en su, última, en su última aparición... ...delante de 500 personas en un valle... ...cerca... del de lago... Allí, él se materializó en todo su esplendor y gloria, y lo pudieron ver a la luz del día más de 500 personas. Todo eso no es mito, todo eso no es leyenda, todo eso es realidad. Hoy en día sabemos, a través de la física cuántica, que es una realidad. Y hoy en día también sabemos, a través de determinadas disciplinas científicas, como la biología de la creencia, del doctor Bruce Lipton, etcétera, etc., de que la creencia es un elemento poderoso, poderosísimo, que hace que la persona movilice a través de su mente recursos inigualables para generar a su alrededor ¿eh? una serie de condiciones psíquicas, energéticas, de pensamiento y emocionales importantísimas. Somos lo que pensamos y conforme pensamos, actuamos. Y si no actuamos consecuentemente con nuestros pensamientos, terminaremos pensando como actuamos. Jesús es el máximo exponente de la victoria sobre la muerte, y por eso tenemos que tenerlo en cuenta. Todo el que vive y cree en mí no morirá jamás, efectivamente. Aquel que cree en la resurrección de Jesús, en que venció a la muerte, puede superar la suya propia. Bueno, vamos a un tema importante, nosotros y ellos. Para aquellos que no tienen conocimiento de la cuestión espiritual, debemos decir que los espíritus se agrupan por familias, por lazos de afinidad, por lazos de afecto. Entonces, esos lazos de afinidad, esos lazos de afecto, no se tienen nada más en la vida física, se tienen también en el plano espiritual. Y hay muchas veces que reencarnan con nosotros en nuestra propia familia muchos espíritus que han tenido que ver con nosotros en vidas anteriores. Han sido nuestros padres, nuestras madres, nuestros hijos, nuestros abuelos, nuestros primos, y actualmente se ha cambiado el rol y venimos... De, en, en otro rol diferente, pero en la misma familia, pero también hay familiares que no reencarnan en este momento, que quedan en el plano espiritual, y han sido nuestros padres, nuestros hijos, nuestros abuelos, y nos aman profundamente, y están en ese otro plano de vida, y sus pensamientos nos envuelven, y nos arropan, y están constantemente velando por nosotros, nosotros en nuestra ignorancia lógicamente no los creemos, no los vemos, no los aceptamos, pero cuando ya empezamos a conocer la filosofía de Kardec, nos damos cuenta precisamente de que ellos tienen mayor importancia de la que aparece. Y nos volvemos a reunir con ellos cuando vamos al plano espiritual, y nos volvemos a reunir por lazos de afecto, lazos de amor. Tienden a reunirse en la Tierra y en el espacio, y aunque se separen momentáneamente en sus emigraciones terrestres, es decir, en las reencarnaciones, cuando reencarnamos, unos quedan aquí y otros quedan allí, vuelven a reunirse felices por un nuevo progreso. Bien, esto es lo que llamamos la familia espiritual. En el Evangelio de Jesús hay una referencia importante a este tema. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Responde él cuando llega a Nazaret y está predicando... Todo el mundo lo rechaza y vienen a decirle, maestro, ahí están reclamándote tu madre y tus hermanos. Y él dice, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Mi madre y mis hermanos son los que hacen como yo la voluntad de mi padre. Es decir, la familia espiritual. Hay veces que venimos unidos en la tierra con espíritus, que son nuestros padres, nuestros hijos, nuestros amigos, y son enemigos del pasado no están unidos a nuestra familia espiritual por afecto, pero necesitamos venir con ellos para pagar deudas que traemos de atrás, rescatar aquello que hicimos mal con ellos y volvernos a poner en la senda del progreso. Entonces, la familia espiritual es una cosa, la familia carnal es otra diferente. Muchas veces coinciden. ¿eh? El dolor que nosotros sentimos cuando perdemos a una persona, cuando se marcha una persona, porque la palabra pérdida ...es una palabra errónea, es una palabra equivocada... ...no perdemos a nadie, como estamos viendo... ...ellos nos están esperando... ...cuando nosotros nos revelamos... ...porque un familiar querido ha muerto... ...cuando sentimos ese dolor... ...esa pérdida, ese dolor que nosotros sentimos... ...les hace sufrir a ellos... ...y los aferra a este mundo... ...les impide... ...hacer ese tránsito con mayor lucidez... ...con mayor claridad... ...es decir, ellos en esos momentos... En los momentos en que están haciendo ese tránsito necesitan una cosa importante, una sola. Necesitan paz, paz, serenidad, calma. Y no pueden si nuestros pensamientos, nuestros sentimientos son de que por qué me abandonas? qué te echo yo para que me dejes, etcétera, etcétera, etcétera. Todo este tipo de cosas, estas emociones, estos pensamientos, sentimientos, que ya el libro tibetano de los muertos trata y explica... Es precisamente para que lo tengamos en cuenta. No podemos en nuestro egoísmo aferrar a nuestros familiares, hay que dejarlos que se marchen, porque los vamos a volver a ver, nos vamos a encontrar con ellos y lo que hacemos es perjudicarlos a través de nuestra rebeldía por perderlos. Ellos necesitan paz y nosotros valor, valor para enfrentar esa situación que vamos a dejar de ver ...a este ser querido durante un tiempo... ...ahora estamos viviendo en una sociedad virtual... ...estamos interconectados en todo momento... ...pensemos 200 años atrás... ...cuando un familiar querido marchaba en un barco... ...a las Américas... ...a buscarse la vida y dejábamos de verlo por 50 años... ...y a lo mejor no tenemos posibilidad de contactar con él... ...ni siquiera por, mediante correspondencia... ...¿qué pasa? ...que porque no viéramos a ese familiar durante 50 años... ...ya había muerto, había perdido... Imaginemos esa situación, traslademos esa situación, extrapolemos esa situación a un familiar querido que se marcha al plano espiritual, exactamente igual. El que no lo veamos no quiere decir que no exista. El que no estemos en contacto con él no quiere decir que no nos ame, que lo hayamos perdido. Nosotros lo podemos tener siempre en nuestro recuerdo, en nuestro pensamiento y en nuestro corazón. Ellos lamentan los errores que hacemos desde el plano espiritual, y se alegran por los aciertos que cometemos. Siempre vamos a estar unidos por el amor, y además ellos nos estimulan al bien, cuando están en buenas condiciones. Siempre tenemos la esperanza del reencuentro. Como dijo Jesús a sus discípulos, en la casa de mi padre hay muchas moradas, lo hemos visto al principio de la, de la, en la conferencia, y ahora me voy yo a prepararos la vuestra, para cuando vosotros lleguéis, eso lo dijo Jesús a sus discípulos. Exactamente igual, en la casa de su padre hay muchas moradas. Hay veces que se interpreta con el tema de la pluralidad de mundos habitados, pero también se interpreta bajo este símbolo del mundo espiritual, de las distintas categorías espirituales de cielo o de estado, porque el cielo es un estado interior, un estado de conciencia, de los distintos estados que existen en los planos espirituales. La certeza en la inmortalidad del alma y la confianza en Dios nos da fuerza para vivir. El resumen de todo esto, que nacer, morir, renacer y progresar, siempre es la ley universal que compete a todas las personas que reencarnan en la tierra. Nacemos, morimos, volvemos a renacer después de un tiempo en el plano espiritual y progresamos siempre. Esa es la ley de evolución para la que Dios nos ha creado. En algunas ocasiones pregunta a la gente, ¿yo puedo ponerme en contacto con aquellos que ya se marcharon? ¿Puedo evocar a los que ya partieron? Dice Kardec, todo el mundo puede hacerlo, y si a los que llamáis no pueden manifestarse, no por eso dejan de estar cerca de vosotros y os escuchan. Muchas veces a ese ser querido que tanto amamos, lo recordamos, y queremos entrar en contacto con él, debemos de saber que si nuestros pensamientos son de bien y de amor hacia él, le van a llegar, él los va a recibir y le va a ayudar, y al mismo tiempo él nos puede ayudar a nosotros, nos va a escuchar. Otra cosa es que él pueda o no pueda manifestarse, porque eso ya no depende exclusivamente de la llamada que nosotros le hacemos, depende de las condiciones espirituales en las que se encuentre, depende si está reencarnado o no está reencarnado, depende también si tiene permiso para bajar y contactar con el familiar querido o no tiene permiso. Todo esto lo explica Kardec, ...en el Libro de los Espíritus. Debemos de saber y tener la certeza de que nuestros seres queridos... ...cerca de nosotros, su cuerpo fluídico, cuando se acercan y vienen hasta nosotros... ...nos envuelve y los pensamientos de amor de ellos nos protegen. Esto tiene que servir de consuelo, de saber de que el pensamiento a la velocidad de la luz... ...hace que nuestra intención positiva, amorosa, de cariño y de amor... ...sea recogida por ellos con una gran satisfacción... ...y cuando nosotros pensamos en ellos... ...se regocijan, experimentan una enorme felicidad... ...porque ellos piensan más en nosotros que nosotros en ellos... ...nosotros en la vorágine del mundo material... ...en absoluto, nos acordamos muchas veces de aquellos que tanto amamos... ...y que formaron parte de nuestra vida... Ahora les voy a invitar a un ejercicio. Si quieren lo hacen y si no quieren no lo hacen. El ejercicio es el siguiente. Yo quiero que ustedes visualicen en su mente una persona a la que le tengan el mayor amor, el mayor afecto y que haya partido. Piensen en ella, no hace falta que cierren los ojos si no quieren, visualicen esa persona... ...a la que tanto amor le profesan... ...o que tanto amor les profesó a ustedes... ...y una vez la tengan en la mente... piensen que Él les dice... ...lo que yo les voy a decir... ...la muerte no es nada... ...yo solo me he ido a la habitación de al lado... ...yo soy yo... ...tú eres tú... ...lo que éramos el uno para el otro lo seguimos siendo. Llámame por el nombre que me has llamado siempre, háblame como siempre lo has hecho. No lo hagas en un tono diferente, de manera solemne o triste, sigue riéndote de lo que nos hacía reír juntos. Que se pronuncie mi nombre en casa como siempre ha sido pronunciado. Sin énfasis ninguno. Sin rastro de sombra. La vida es lo que es. Lo que siempre ha sido. El hilo no está cortado. ¿Por qué estaría yo fuera de tu mente? Simplemente porque estoy fuera de tu vista. Te espero. No estoy lejos. Justo al otro lado del camino. ¿Ves? Todo va bien. Volverás a encontrar mi corazón. Volverás a encontrar mi ternura acentuada. Enjuga tus lágrimas. Y no llores si me amas. Esto que nos dice nuestro ser querido a nosotros es precisamente una metáfora de San Agustín, el padre de la iglesia del siglo IV. Ahí está, la muerte no es nada, la muerte no es nada. No se han ido para siempre, están en la habitación de al lado. ¿Y cómo es esa habitación? es ilimitada, es eterna, es adimensional, ilimitada porque es el espacio infinito, eterna porque está creado por Dios, igual que él, y adimensional porque no existe ni el tiempo ni el espacio. Esa habitación donde está, en nuestro pensamiento, en el de ellos y en el mundo espiritual, porque ellos tienen su sitio en el mundo espiritual. ¿De qué está hecha? Esa habitación está hecha de memoria, de recuerdos, de vivencias, de sentimientos, de afectos, de amor. ¿Volvemos a verlos a nuestros seres queridos en esa habitación? Por supuesto. Muchas veces nos reencontramos con ellos cuando dormimos y nuestro espíritu sale de nuestro cuerpo, y cuando morimos y nos juntamos con ellos y reactivamos nuestros lazos de afecto y de amor. ¿Cómo, cómo llegar a ella en las mejores condiciones? ¿Queremos llegar a esa habitación para volver a gozar el día de mañana, cuando llegue nuestro momento de partir con nuestros seres amados, con nuestros seres queridos, por supuesto que queremos. ¿Y cómo podemos llegar a ella en las mejores condiciones? Adquiriendo lo que nos falta. ¿Y qué es lo que nos falta? Muchas cosas. Por eso lo mejor es ir a buscarlas. ¿Dónde vamos a buscar esas cosas? vamos a ir a una tienda y la vamos a encontrar vamos a ir a la tienda del cielo ¿Alguna pregunta? Yo que, vamos, después de tanta emoción eh, hay que volver a la razón. No estamos solos. ¿Eh? Que no estamos solos. No, no. Adelante. Hola, Antonio. Buenas noches. Felicidades por la competencia. Yo te quería preguntar, porque has dicho que la muerte es una liberación. Sí, pero. ...no hay que buscar la muerte, tiene que venir cuando venga de forma natural... ...porque es un mal concepto, de, de, de esa idea... ...a veces ha provocado que una persona busque la muerte... ...le lleve al suicidio pensando que se va a encontrar con Dios... ...y eso es porque es, hay que matizar con Dios... ...exactamente, la muerte es una liberación respecto al espíritu... ...no respecto al cuerpo... Eh, ...podríamos entrar en dos consideraciones... ...evidentemente mmm, hay una corriente una corriente, que es el liberalismo, que lógicamente dice que somos dueños de nuestro propio cuerpo, que podemos hacer con nuestro cuerpo lo que queramos, que nuestra vida nos pertenece y que no tenemos que dar explicación a nadie. Sabemos que eso no es así, porque la vida la da Dios y la quita Dios. No tenemos ningún derecho a quitarla. Entonces, el liberalismo, precisamente... El concepto libertario, precisamente, de una serie de ideas que están instaladas en la sociedad actual, es un concepto contrario a las leyes espirituales. Y dentro de ese concepto libertario nos encontramos con unos dramas terribles por la incomprensión y la ignorancia de las leyes espirituales. ¿Cuáles son esos dramas? Dilemas morales como el del aborto, dilemas morales como el de la fecundación in vitro, mejor dicho, la fecundación in vitro no, como la, las células embrionarias, eh. dilemas morales como, como, morales como la eutanasia, como el suicidio, estas cuatro cosas que yo estoy mencionando, y otras muchas, eh, derivan de ese concepto equivocado, libertario, de que somos los dueños de nuestra vida, y la vida la da Dios, nosotros no somos dueños de ninguna vida, cuando yo hablo de liberación de la muerte, hablo de liberación del espíritu, porque el espíritu, en la muerte, perdón, la, ...el cuerpo físico para el espíritu es una cárcel... ...una cárcel en la que se ve aprisionado en todos los sentidos... ...a nivel espiritual, a nivel eh, psíquico, a nivel energético... ...nuestro cerebro es un reductor de vibraciones... ...nuestro cuerpo físico no permite expandir nuestra conciencia... Necesitamos, ...necesitamos modificar condiciones fisiológicas y mentales... ...para poder entrar en otros estados de conciencia... ...como nos explica la psicología transpersonal... Para nosotros llegar, por ejemplo, a través de una meditación, a hacer, eh, digámoslo así, a, a, a vernos fuera de nuestro cuerpo o a entender la realidad de lo que es nuestro espíritu, necesitamos hacer algo extraordinario. Es decir, por lo norma general dentro de nuestro cuerpo estamos encerrados en una cárcel. Entonces la liberación de la muerte es una liberación para el espíritu, por supuesto, porque esta vida en las condiciones que nosotros tenemos una vida, digámoslo así, donde eh, el sufrimiento lo vemos por dequier, el dolor también, y realmente las circunstancias que venimos a enfrentar por nuestro nivel evolutivo en este planeta son de expiación, pagar deudas, y de prueba, probarnos, ante circunstancias dolorosas que nos cuestan, pues evidentemente no es agradable muchas veces. Entonces, la muerte es una liberación para el espíritu, porque ya abandona una etapa y entra en el plano espiritual bajo otras condiciones. Lo habrá hecho mejor, lo habrá hecho peor, pero realmente lo importante es que ha pasado una etapa en la vida y realmente pues, eh, esa, esa etapa que ha pasado le va a servir de progreso. Y si no le sirve de progreso, se endeudará todavía más y le servirá de progreso el día de mañana, porque sabrá lo que no debe de volver a hacer. Entonces, la evolución es constante. Y los conceptos eh, del liberalismo y otros conceptos que existen, que no vamos a entrar aquí ahora, respecto a la conveniencia social, son derivados del egoísmo y del materialismo. ¿Eh? El egoísmo es la fuente de todos los males, y el orgullo también, porque, claro, nosotros, por ejemplo... Somos muy valientes para pedir aquí eh, este tipo de, de cuestiones, la eutanasia para todos, tal y cual, pero no nos olvidamos de cosas que han ocurrido en la historia. Nos olvidamos de la eugenesia en los primeros años del siglo, del siglo XX, cuando existían ideologías que luego fueron adoptadas por determinados movimientos políticos, como el nazismo, en las que había que exterminar a todos aquellos que nacían deficientes, a todos aquellos que nacían que eran homosexuales, a todos aquellos que no tenían un ADN determinado, es decir, la eugenesia de aquella época, que es anterior, la eutanasia de ahora, pretendía crear gente pura, gente Gente sin mácula, una herencia genética extraordinaria, algo que es imposible porque las condiciones físicas de la persona cuando viene a la Tierra no dependen del cuerpo físico ni de la herencia genética, dependen de las condiciones morales y kármicas del espíritu que reencarna. Hasta que eso no se tenga claro, como se desconoce, pues evidentemente muchas de estas cosas están en la inopia de muchísima gente. Pero nosotros tenemos la gran ventaja de conocer todo esto, es un, un sentimiento de gratitud el que tengamos la oportunidad de conocer todo esto, de saber, de saber estas cuestiones que sabemos, porque lo que nos hacen es nos liberan, nos dan paz, nos dan serenidad, nos dan tranquilidad y una cosa muy importante, nos indican el camino cierto para tomar decisiones acertadas y no equivocadas, para poder discernir qué es lo que debemos de hacer ante situaciones tan difíciles. La vida es sagrada, la vida la da Dios, Nadie puede quitar la vida. La eutanasia es un suicidio asistido. El suicidio es un crimen. Más claro no se puede decir. No sé si he contestado la pregunta. Gracias, buenas tardes. Eh, al final han nombrado dos palabras, evocar... Sí, evocar. Y, evocar. y yo quiero que... Bueno, en realidad, vamos a ver, el sentido es prácticamente muy parecido, es muy parecido, no hay diferencia evocar o invocar. Bueno, Jesús, sí, mira, Juan, dale el micrófono que se lo, le va a explicar la diferencia semántica. Mira, la palabra invocar, tal como está recogida en el diccionario de la RAE es llamar a los espíritus de los difuntos. Evocar. evocar e invocar es apelar a una instancia superior, es decir, cuando yo tengo algo completo que ha fallado en mi contrato, invoco a un tribunal superior, esa es la diferencia entre evocar e invocar esa es la explicación semántica la explicación, es... <risa> la explicación espiritual es la explicación espiritual es que evocar evocar, ¿a lo dijo? En, en el, es llamar o evocar, pensar en ello y ...llamarlo... ¿eh? también un sentido de recordar. recordarlo... ...recordarlo, recordarlo... Un... ...bueno, más o menos, más o menos... ...más o menos... Más, o menos. Sí. ...más preguntas... ...bueno, pues si no hay más preguntas... ...como creo que ya hemos repasado... ...hemos rebasado, sí, una hora y... ...y cinco minutos... ...si no hay más preguntas... ...vamos a dar por terminada la charla... Espero que les haya gustado y les emplazo a la próxima conferencia que nos dará nuestro compañero José Manuel el día 16 de noviembre a las 7 de la tarde, sábado, con el título Crecimiento Interior. Están todos ustedes invitados, gracias por su paciencia, por su atención y les invitamos al 16 de noviembre a escuchar esta magnífica conferencia. Muchas gracias.